¡Hola! Te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy quiero mostrarte cómo podemos hacer un boceto de figurín muy rápido sin tener que estar midiendo tanto, así que acompáñame. Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar mi marcador y en mi hoja de papel voy a hacer un óvalo que va a representar la cabeza. De pronto vas a ver que en algunos momentos se va a ver un poco desenfocado, olvidé ponerle, quitarle el autofocus, pero sé que vas a poder ver bien la mayoría. Lo segundo que vamos a hacer es la línea de hombros, la línea de movimiento y la línea de cadera. La de cadera la voy a arreglar porque estaba muy, muy inclinada, entonces voy a dejar esta segunda y voy a hacer esta línea vertical que va a representar los pies hasta aquí esta es una estructura básica que podemos hacer que debes verificar que la parte entre los hombros y la cadera sea menor a la cadera y los pies sí porque realmente las piernas las vamos a hacer más largas pero mira que no hubo necesidad de medir ahora para empezar a diseñar simplemente voy a estar diseñando digamos muy aleatoriamente empecé con un garabato y a partir de ahí ese es un buen ejercicio de diseño creativo que puedes hacer es empieza a completar el resto de diseño. Tal vez no estaba yo en este momento pensando como en alguna prenda en particular o en alguna forma en particular, sino me fui dejando llevar por el garabato, tal vez empiezo a hacer algunas texturas, puedes eh, también probar con otros colores. Yo te recomiendo que sean máximo tres colores, pero también lo puedes hacer. Y simplemente voy completando en este momento... Realmente no tengo muy claro cómo va a salir el diseño, no sé qué estoy haciendo, digamos, no te puedo decir estoy haciendo un pantalón, estoy haciendo un vestido, no lo sé, pero simplemente me dejo llevar, ¿sí? Este es un ejercicio creativo, digamos que también quiero que veas que cuando dibujamos figurines, ¿qué estamos haciendo? Es expresándonos, ¿cierto? Y tal vez estamos haciendo este ejercicio para empezar a pasar lo que tenemos en la mente al papel y no necesitas dibujar todo un figurín eh, completo porque por lo general lo vas a vestir solamente necesitas como tener en cuenta este tema de proporciones que te di al inicio asegúrate de que la línea de hombros y la línea de cadera esa altura sea mucho menor a la altura de las piernas sí y mira que yo sencillamente distribuí el figurín en mi hoja tamaño carta o tamaño a4 eh, y ya se fue creando ahora por ejemplo para las rodillas trata de ubicar las rodillas en la mitad de la línea entre la cadera y el tobillo más o menos tú calculas y dices aquí podría estar la rodilla y lo vas haciendo de esa manera y ahora lo que sigue como te digo es trata de experimentar un poco Este es un ejercicio creativo en el que te muestro cómo hacer un boceto muy rápido pero también es un espacio para que tú puedas crear, experimentar qué pasa si por ejemplo usas otro tipo de materiales, qué pasa si vas mezclando texturas o colores, formas también, entonces eso es como lo más importante aquí del ejercicio y que veas que realmente en este boceto, creo que el tiempo real, aquí ya estoy acelerando un poco el video, el tiempo real fueron 10 minutos, entonces, ¿qué te quiero enseñar acá con esto? es que realmente cuando estamos expresando nuestras ideas, uno, no tienen por qué hacer dibujos absolutamente definidos porque precisamente en esa etapa creativa como que queremos ser libres y empezar a expresar, expresar, expresar cosas, empezar a ver también qué sucede a partir de la experimentación, a partir de hacer trazos aleatorios, también eso puede ser interesante. Y dos, es precisamente que puedes hacerlo en muy poco tiempo. Lo único que tienes que hacer es hacer, <risa> es en serio, o sea, lo que, lo que quiero decir es que sencillamente tienes que practicarlo. De pronto a la primera no te sale, de pronto a la primera vas a ser muy crítico contigo misma o contigo y vas a decir no, ay no me salió o no me gustó o se ve raro, pero esto es cuestión de practicar, de entender realmente cómo está constituido el cuerpo pero no, no al nivel de ay, tengo que aprender absolutamente toda la anatomía de esto no, no, no, para nada es simplemente entender lo que te he dicho siempre la parte superior es más corta que la parte inferior donde van las piernas y de ahí en adelante haz lo que quieras si quieres hacer solo una manga pues haz una manga si quieres hacer un super escote una falda distinta como quieras o sea, esto es cuestión de hacerlo bueno, yo creo que ahí estás viendo cómo va quedando ya el resultado. Ya al final estoy delineando con un eh, micropunta negro. Quiero hacerle también como otros toques, otras capas aquí, pero eso es todo. Ahora tengo también que contarte algo muy importante y es que queremos celebrar que ya hemos pasado a los 200.000 suscriptores en YouTube y queremos darles algo muy especial. Estamos planeando hacer un en vivo que va a tener ciertas actividades eh, interactivas, eh, ciertas sorpresas y regalos. Pero me encantaría que pusieras en los comentarios qué te gustaría que hiciéramos en ese en vivo. Cuéntame, cuéntame. Bueno, así quedó este ejercicio. Quiero que lo hagas también. Recuerda que todo lo que aprendes debes practicarlo. Y nos vemos en el próximo.